Ya, casera, ha llegado la sandía, me volví loco, me volví loco, dos por mil, dos por mil, dos por mil, me volví loco, vecina, me volví loco, loco, loco, lleve la sandía calada, vecina, pruebe, venga, deguste, deguste, dos por mil, dos por mil. Ya, vecina, vecina casera, casera, ha llegado a la sandía, venga, dos por mil, dos por mil, dos por mil. Ya, vecina, vecina casera, casera, ha llegado la sandía, venga, dos por mil, dos por mil, dos por mil. loco vecina, pura promoción, pura promoción, dos por mil, dos por mil, vecina, me volví loco, me volví loco. Pero, pero vecina, la, la sandía vecina me... me... Bueno, voy a llevar la... la... la... la, la promoción casera Lo ve que me, me volví loco ¡Me volví loco!